Hola soy Carlos y en este video te voy a enseñar a entrar en el modo recuperación mediante un clic Para ello vamos a utilizar la herramienta de Rayboot Esta herramienta, este software, este programa estará en la descripción del video Nosotros después de instalarlo y después de tener nuestra licencia Vamos a ejecutarlo como administrador Una vez que el programa se ejecute a continuación vamos a conectar nuestro dispositivo mediante el cable USB Hasta que el software lo detecte cuando el dispositivo se ha detectado, nosotros vamos a darle clic acá donde dice poner en modo recuperación. Cuando le demos clic, el dispositivo automáticamente se va a reiniciar. Nosotros simplemente tenemos que esperar a que el dispositivo sea reiniciado y luego va a colocarse con el logo de iTunes una vez de que la computadora pues, lo detecte nuevamente. Y listo chicos, eso es todo, una vez que el dispositivo esté en el logo de iTunes ya estamos en el modo recuperación.